hola amigos bienvenidos al canal de educa les saluda miguel Recalde. en este vídeo vamos a ver cómo nosotros podemos ingresar dentro de la plataforma educa y crear un usuario dentro de la misma para ello hay varias formas la primera sería buscar directamente dentro de google buscamos educa medicina y nos va a traer la plataforma de la facultad de ciencias médicas entonces al seleccionar ahí ya podemos ir hasta la, la ventana principal en este caso de, de educa la segunda sería utilizando en este caso la web institucional que es www.med.una.bi y aquí está el icono de educa para poder acceder al sitio y la otra manera sería directamente escribiendo acá educa.una.pi barra medicina. De las tres maneras nos va a llevar al mismo sitio. Entonces eh, en este punto vamos a asumir que todavía no tenemos un usuario, que todavía no tenemos una contraseña y vamos a proceder a crear un usuario dentro de educa. Para ello nos vamos hasta este botón crear nueva cuenta. Entonces vamos a crear una nueva cuenta. Eh, tenemos que completar todos estos datos que ustedes ven acá. Eh, el nombre de usuario tiene que estar todo en minúsculas. Por ejemplo, mRecalde. ¿sí? Ahora tenemos que introducir la contraseña. La contraseña tiene una particularidad. La contraseña tiene que tener eh, una sumatoria de 8 caracteres, de los cuales por lo menos uno de, de esos caracteres tienen que estar en mayúsculas, por lo menos uno tiene que estar en minúsculas por lo menos uno tiene que ser un carácter no alfa numérico y también tiene que tener números, ok? entonces yo siempre recomiendo acá que antes de escribir la contraseña uno vea qué es lo que está escribiendo, entonces tiene que tener 8 eh, caracteres como mínimo, por ejemplo eh, tiene que tener mayúsculas, minúsculas, caracteres no alfanuméricos y números. Por ejemplo, m, recalde, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tengo mayúsculas, minúsculas, un carácter no alfanumérico, por ejemplo, puede ser un punto, puede ser una barra de división, puede ser un ampersand, puede ser un, una almohadilla, por ejemplo, un numeral. Entonces... Eh, va a depender de cada uno, esto también lo podemos manejar en, en digamos, en, en diferentes lugares el, por ejemplo puede ser la M en minúscula, la R en mayúscula, en cualquier orden, ¿ok? y un número o números, en este caso estamos en el 2020, voy a poner 20 entonces voy a usar esta contraseña, ¿sí? para este ejemplo, obviamente que después lo voy a cambiar pero eh, lo importante en este punto es tener en cuenta esta condición y que uno pueda ver lo que está escribiendo porque muchas veces cuando uno está completando, en este caso, su, su contraseña no ve lo que está escribiendo. Entonces yo me aseguro de saber cuál es la contraseña. Luego lo que recomiendo que hagan es tener, como, como yo estoy haciendo acá, tener un bolígrafo en mano y una agenda donde ir a guardar este nombre entonces este nombre de usuario y esta contraseña luego introducimos la dirección de correo electrónico es muy importante señores que este esta dirección de correo electrónico sea una dirección de correo válida porque si no eh, no van a poder activar su usuario ya que la plataforma tiene que enviar un correo electrónico a esta dirección de correo para que posteriormente se puede hacer la validación desde allí, entonces vamos a poner eh, el correo electrónico educa.med.una.pi eh, nuevamente el, el, el mismo correo copiamos y pegamos acá mi nombre es Miguel, mi apellido es Recalde vivo actualmente en la ciudad de San Lorenzo y este número de cédula después lo voy a cambiar porque no es mi número de cédula que uso actualmente y no lo puedo poner en el video entonces eh, una vez que tenga listos estos datos tengo que asegurarme de si soy de la sede central o si soy de la sede de Santa Rosa en este caso yo trabajo acá en, Asunción y, eh, en San Lorenzo perdón entonces eh, una vez que todos los campos que están en rojo estén completos simplemente le doy en crear cuenta y ahora la plataforma me va a mostrar un mensaje de que se ha enviado un correo electrónico a esta dirección y que yo tengo que ingresar hasta allí para poder en este caso eh, activar mi usuario, me voy hasta mi correo de, de gmail en este caso fíjense que acá ya me llegó eh, la, el correo desde educa para validar esta cuenta, entonces tengo que ingresar dentro de esta cuenta. Y tengo que hacer el doble clic acá sobre este enlace. Si por ahí este enlace no aparece, eh, como para yo poder seleccionar, lo que puedo hacer también sería copiar y pegar esto de acá en el navegador. Pero en este caso sí aparece sin problemas. Y ahora... Ya me está validando. Fíjense que mi nombre ya aparece acá y simplemente le doy en continuar. Bien amigos, estoy dentro de Educa. Es así como uno crea su usuario y nos vemos en los próximos videos. Hasta luego.